Muy bien, 10 de la mañana, 20 minutos en todo el país. Estamos realmente, seguimos adelante con el programa, preocupados por algunos temas de los que no se conversa en nuestra sociedad, que tiene que ver con la pandemia, los efectos de la pandemia, los efectos psicológicos de la pandemia, este y cómo nos se va a afectar, cómo nos va a cambiar la vida, cómo nos cambió la vida, y sobre todo algunos más que otros, supongo yo, ¿no? como por ejemplo pasar el Día de la Madre y sin tener la posibilidad de tener eh, el acceso a los afectos, o algunos casos por tener acceso de los afectos, la pandemia se, se, se multiplicó. De todas maneras, queremos ver los aspectos psicológicos, de cómo nos está afectando estos cambios que llegaron para quedarse, aparentemente, hace 14 meses. Es por eso que hemos solicitado a un amigo, para iniciar una ronda de notas y de consultas, porque la universidad está investigando esto, cómo nos está afectando, y con datos muy, muy, muy certeros, eh, queremos empezar a, a hacer una especie de puntapié inicial en todo esto. Es por eso que hemos convocado hoy a un amigo, el psicólogo Paribanú Freitas, que además también está encargado de eh, la organización CAPA, que tiene que ver con asesoramiento eh, muy especial. Paribanú, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Leo? Bien, contame primero, vamos a empezar por lo primero, porque esto arrancó de vuelta ahora, este, por el tema de la pandemia. Eh, ¿Se abrieron de vuelta uh -huh. las puertas de CAPA? Eh, sí, bueno, en realidad de CAPA y de muchas de las, de las prácticas que tenemos, algunas nuevas desde la Facultad de Psicología en Salto. Este, ¿De, qué demora, Ahí está, ¿De qué se pero, trata? Hubo alguna demora, pero bueno. Bueno, el CAPA específicamente es un centro de atención en psicología afirmativa para gays, lesbianas, bisexuales y trans, este, y lo que ha, siempre lo definimos igual como un centro este, de consulta, orientación y atención psicológica y acompañamiento psicológico este, digo estas diferencias porque es un centro en el que no es específicamente solo para hacer psicoterapia sino para poder evacuar cualquier duda como suelo decir que alguien entienda que tiene que eh, poder hacerle a, a alguien a un psicólogo, psicóloga, psicólogo. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los principales eh, problemas que se tratan en CAPA, justamente? Bueno, prepandemia, pospandemia... Este... Hablemos primero de la prepandemia para sí. entender lo que es CAPA y luego veamos cómo profundizó esto o no la pandemia. Bien, mira, eh, la pandemia cambió muchas cosas... Al, al igual que bueno que, que, que algunos cambios como institucionales que, que, que claramente también este eh, el, el, el cambio de gobierno no por por, por quienes este, son sino por toda transición política este no debe haber sido nada fácil este esas transiciones en un marco donde este, por ejemplo, este, el trabajo cercano y cotidiano está interrumpido. En ese sentido, eh, por lo menos hasta 2020 teníamos como muchísimos eh, tipos de, de consultas. Eh, mucho trabajo con instituciones de las políticas públicas, a nivel de la educación, a nivel del sistema de salud, a nivel del desarrollo social, este, a nivel también este, de procesos de exclusión derivados, por ejemplo, en algún caso de privación de la libertad, este, en eso hemos sido siempre bastante variados. Eh, y post pandemia eh, mantuvimos todo el año pasado actividad utilizando este tipo de tecnologías. Este, mi evaluación en ese sentido es que con bastante más facilidad de lo que en un primer momento esperábamos, este, de verdad que, bueno, encontramos como algunas aplicaciones que nos, nos facilitaban, tuvimos un número bastante regular, o sea, bastante similar a años anteriores de, de consultas atendidas y de procesos atendidos, este, y allí las temáticas estuvieron, este, aparecieron por lo menos como dos temáticas nuevas que son las migraciones internas dentro del país, es decir, eh, claramente la, la, la situación de pandemia, encierro y todo lo demás, pero además el impacto económico, social y en el mundo de trabajo, este afectó bastante, y bueno, una, una de, las, de, de las cuestiones que se repitió durante el periodo del año pasado, es por ahí el, la, el tener que volver a casas de padres, madres, este... No solo por parte de personas LGBT, sino también las necesidades dentro de los grupos familiares de ampliar un poco los ingresos este, como, a la, a, como en, en la familia ampliada, este, medio premoderna, que se necesitaban este, grupos familiares amplios para poder tener una economía de sostén. En este caso lo mismo, este, mucha gente teniendo que volver a vivir con sus padres de distintas edades, también para poder apoyar. Este, la situación de sus padres, madres, hermanas, hermanos, este, y dentro de, de eso, bueno, las cuestiones este, que hacen a los vínculos entre familia y este, personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, el reconocimiento o no reconocimiento, este, la generación de, de trato fluido y, y, y digno, incluso a veces, este, por parte de, de, de, de las familias de orígenes, etc. Bien calculo, no sé de si que, bien, calculo que bien, calculo que con este cierre que hubo por, por el tema de la pandemia y todos estos cambios que tuvieron que procesarse durante este tiempo, algunas eh, algunos problemas pudieron haberse agudizado o eh, se mantuvo en calma la situación. Sí, en términos generales, el encierro para las personas lesbianas y sexuales, este y trans. Pero para todo el mundo eh, hubo picos. Este, ayer cuando cuando hablábamos un poco de, de esta entrevista, te, te pasaba datos de la Facultad de Psicología, este, o, a, algunas referencias este, de gente que está investigando sobre, bueno, eh, picos en demandas de salud mental. Este, sea por este, lo que los psicólogos le llamaríamos trastornos del humor, ¿No? Este, Cosas que nos han pasado por ahí a todas y a todos, que hay momentos en que estamos como... Seguramente muchas y muchos pasamos como por acá, de bueno, estamos pudiendo, etcétera Pero hay un día que te levantas y es como, otra vez no puedo salir y cosas por el estilo. Es decir, este, alteraciones leves del humor en, en cuadros con antecedentes de, de síntomas depresivos. Obviamente eso fue enorme. Este, la generación por la situación económica que produce la pandemia entre otras cosas este, también es este, promotor de, de este tipo de cuadros te contaba también de alguna investigación que se ha hecho sobre eh, consumo problemático de, de sustancias y, y, este, y pandemia este, dentro de la Facultad de Psicología en Montevideo particularmente eh, que no es fácil porque esos tratamientos están basados históricamente en las cercanías, no, la generación de vínculos, y ahora los vínculos se construyen por acá o no se construyen, y no todo el mundo puede construir vínculos por acá. Este, pero sí, este, tanto en el CAPA como en todos lados eh, ha habido una cuestión. Y lo otro, bueno, el impacto también que tiene la pandemia en los servicios de salud y en los servicios de salud mental, ¿no?, este, de esto me voy a hacer cargo yo, eh, pero eh, en un programa de salud mental ya de base súper frágil si uno compara programas de atención nacionales de salud mental a nivel internacional, en términos de recursos humanos, de prestaciones, de requerimientos para el ingreso a una consulta, hacer por ahí, como decía yo hoy, dos preguntas a un psicólogo y una psicóloga. Este, eh, y eso se afectó mucho porque, bueno, todos sabemos que en realidad... Este, las consultas en el mejor de los casos pasaban a ser telefónicas este, no necesariamente en todos los servicios de, de salud se han implementado posibilidades de consultas por videoconferencia quiero decir eso y ¿Y sí, vos sabés que sí. vos sabés, conozco de que al principio sobre todo las atenciones se me congeló para... ahí está mm. no no también al principio eh, tengo entendido que las consultas que hacían los psicólogos era por teléfono y ahora han implementado el sistema de la videollamadas para tener Bien. un trato más presencial. Bueno, nosotros trabajamos en el CAPA el año pasado, desde abril, que retomamos eh, usuarios, usuarios, usuarios, este, que ya venían trabajando con nosotros eh, desde el 2019. Eh, y a mí me ha tocado atender... Eh, y tanto la experiencia de los usuarios como la experiencia, en este caso, de los pasantes de psicología, como este, mía, es que en, en muchísimos casos eh, no se nota una diferencia mayor. Eh, ahora con esto de que empezamos la práctica de vuelta el otro día, preguntaba justamente a algunos estudiantes cómo veía yo esta situación del atender por videollamada. Este, y sin duda que hay algunos aspectos. A veces en, en, en una consulta psicológica la persona necesita expresar situaciones como de tristeza y tal, y ahí se nota y, y se nota la exigencia técnica que uno tiene que tener como para poder contener a distancia. Este, y mediante la palabra, y no ofrecer un pañuelo, este, esa cercanía que el cuerpo da este, genera una tensión, genera una, una alteración. Pero sacando esos escenarios dentro de una consulta particulares, este, y con población que, insisto, en términos generales, ha sido mayoritaria la que, la que ha, podido, ha pedido y ha podido este, trabajar por, por sistemas de estos, este, por atención digital. Eh, la experiencia es eh, enormemente productiva, no, no se observa no, no, eh, mayormente una... Un obstáculo. Sí, claro, que también nos ha pasado por teléfono y ahí sí es muy distinta la situación. ¿eh? Ahí sí, la consulta, donde no está la mirada, donde bueno. no está la certeza del otro, que te está escuchando, que estás viendo, y para el clínico, estar viendo los gestos, eh, los movimientos, es enormemente distinta. Bien. Yo no sabía que se había sí. universalizado. Hasta donde sabía, este en realidad, algunos servicios de salud habían empezado a implementar este, hay servicios que lo implementaron desde el primer momento y hay otros que hasta donde se nos, no tienen implementado todavía este sistemas de, de atención, por lo menos en el campo más de la psicología. Bien, Pari, eh, te cambio de, de tema dentro de lo mismo. ¿no? Claro, tiene más? que ver, por ejemplo, eh, me imagino que si para nosotros, trabajadores o familia, Estamos sintiendo cambios en estos 14 meses de pandemia en Uruguay en el tema de la movilidad, de la burbuja, de para cuidar a mis padres, a mi gente mayor, no voy a visitarlos porque les puedo llevar, porque sé que si les llevo la enfermedad los mato, entonces quedo con ¿Sí? esa culpa, entonces eh, todo por videollamada. Me imagino que si sí, esto es muy fuerte, que ahora si querés después lo analizamos, y sé que en la Facultad de Psicología hay colegas tuyos que están trabajando, investigando y midiendo cómo se evoluciona esto en nuestro país y que, y que lo vamos a tratar más adelante en otro programa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afectará todo esto en el personal de la salud? no? Que están en contacto con la muerte permanentemente de gente que conoce y de gente que no conoce y que tienen vivencias muy fuertes. Sí, este... La otra vez, en, en algún otro espacio, algún video de YouTube que vi, había algún relato de, de trabajadores de la salud. Y el desgaste emocional, eh, lo que se llama síndrome de, de quemazón o de quemado, burnout que es en inglés, este, corre en situaciones este, cotidianas en los, person en, el personal en los personales de cuidados. La enfermería, la medicina en algún nivel también la educación. este es, es como una luz amarilla que siempre está prendida, ¿no? este, como un, una señal de atención que uno tiene que, que tener clara, porque son trabajos de relacionamiento y de cuidado con otros, este, muchas veces vulnerables, y que ponen siempre al límite la toma de decisiones, ¿no? este, en el caso además del, del, de los trabajadores de la salud, y los trabajadores de la salud, y, y quiero ampliar ahí, ¿no?, médicos, laboratoristas que también deben de estar enormemente exigidos comparado con la vida cotidiana, este, enfermeras, enfermeros, psicólogos, este, los sistemas de salud tienen trabajadores sociales, entonces, todos aquellos que trabajan en esa arquitectura, este, sin duda alguna que por lo menos hay dos cuestiones, ¿no?, este, que, que, que, que son a considerar la primera es la agudeza de esto ¿no? Eh, no, no quiero ponerme polémico eh, pero hay una metáfora que circula hace algún tiempo y que a mí me parece muy gráfica en el Uruguay todos los días está volcando un, un ómnibus de agencia central, de Núñez sí, ¿no? sí. de estos grandotes ¿no? este, mueren de 60 personas o más este, hace más de un mes, eh, que no morían por eso, no morían como tampoco, este, digo ahí porque está toda esta cuestión de si el virus existe o no, el chip de Bill Gates, este, y no quiero entrar ahí. Eh, pero bueno, hay una realidad que es constatable, la, el, el registro y la medición de que los recursos de salud por ejemplo las camas de CTI pero no solo las camas de CTI se puedan de alguna manera estar disponibles y no se, y no se, no se llenen no, no quede eso inoperante por exigencia de demanda este, son elementos del agudo que, que tensan cualquier organización y por ende los trabajadores trabajadoras de esa, de esa organización y el segundo efecto es la prolongación llevamos 14 meses en este rojo este, hay una definición que todos conocemos que la de estrés. Este, el estrés es una respuesta psicobiológica natural del cuerpo, este, del ser humano, este, desarrollada evolutivamente este, para facilitar, por ejemplo, la toma, algunas tomas de decisiones. Eh, por ejemplo, no sé, salir huyendo, ¿no? Este, o este, saltar, cosas por el estilo. Entonces, el estrés en sí mismo no es un fenómeno psicobiológico negativo. Lo que sí es enormemente negativo es el estrés crónico, es decir, cuando vos no podés tener ese pico de atención y después bajar. Este, que genera eh, impacto, por ejemplo, a nivel de las hormonas que se segregan o neurotransmisores y a nivel de cómo esa catarata constante... Eh, de determinadas sustancias en el cerebro que generan también, por ejemplo, hay, hay este, evaluación científica de esto, tienen correlación con cuadros de este, degeneración cognitiva, o sea, de eh, pérdida de la memoria, trastornos cognitivos en, en la mediana y, y, y mayor edad. Es decir, eh, estamos también descuidando, si se quiere, los cerebros de estos trabajadores, ¿no? Este, Pari, Porque hay una eh. correlación bastante alta entre Alzheimer, por ejemplo, claro. ¿no? en determinadas épocas, y este estrés. ¿Hay algún, de, sí. ¿Hay algún tipo de contención al personal médico desde el punto de vista psicológico por este estrés? Y, y por la duda, un, un, un, simplemente una anotación, no llevamos 14 meses de rojo, de rojo fue en los últimos no. meses, Sí. Este, tuvimos varios colores, multicolores, sí. pero ahora es rojo, sí. En los últimos. En los sí, últimos igual meses. era rojo en términos de atención, ¿no? O Ajá. sea, porque por más que no teníamos, que estábamos en verde en cantidad de casos, igual estaban esas alertas, estaba esto que decíamos hoy. Los cambios. Leo, este, vos estás ahí y. Supongo que tuviste que adaptarte también a este aparatito por el que estamos hoy conectados. Este, algún día se te corta la comunicación, como yo quedé frisado hace un rato, y este, internamente tendrás algunos diálogos contigo. Bueno, eh, eso en, en algo tan directo este, eh, no es menor, eh, tranca mucho la organización. Mira, yo no conozco demasiado la facultad de psicología, abrió en algún momento... Este, pero también es una preocupación mía eh, por eso te pregunto, porque sé que estás preocupado sí. por el tema de tratar de sí. brindar algún tipo de respuesta sobre todo al personal mm. médico que no tiene descanso ya el presidente del sindicato médico del Uruguay acá de Salto, el doctor Luis Rodríguez habló de, la, de otra pandemia que es justamente el desgaste y saturación mental del personal médico mm. en Salto ya sí, sí este, en esas cuestiones, la Facultad de Psicología, la misma coordinadora de psicólogos del Uruguay, siempre ha sido muy generosa. Este, o sea, me, me congratulo de alguna manera este, de pertenecer a una profesión que, que, que cuando ha habido que, que este, poner las manos en, en la masa, este, no se remanga y lo hace. Este. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque debería haber a esta altura, ya debería haber. Este, sobre todo porque, no sé a ver si tú acordás conmigo, pero eh, entrar en el rojo fue bastante precipitado, pero salir del rojo parece ser muy difícil. Sí. Es decir, que sería, un, a mi gusto, sería un poco iluso pensar que esto va a pasar a estar todo en verde no. en poco tiempo. El Gach está adelantando que esto va para largo todavía. Por eso. Este... Y bueno, sí, es una prioridad, es algo fundamental. Este, personalmente no conozco que se esté haciendo específicamente en trabajadores de la salud, pero puedo averiguar y puedo recomendarte, porque ayer hablábamos de eso, también hay gente que está trabajando desde el día uno, ¿ah? este, y haciendo evaluación también como del impacto psicológico de la pandemia en diferentes áreas, y está bueno, esta división salto, la Facultad de Psicología está en salto a través del CENUR, está también en Paysandú. ¿Sí? Está también en Maldonado, este, pero en términos generales sigue, sigue siendo una única, por el momento, este, unidad académica y, y en ese sentido está bueno también como, como eh, poder tener la voz de, de aquellos que la están siguiendo desde el día uno y que tienen cosas mucho más ricas para decir. Sí. Vale, bueno. no, quería, primero que nada, ya por, por la hora eh, te voy a liberar, ¿Mm? te quiero agradecer enormemente este digamos, eh, puntapié inicial a comenzar a, a, a discutir en los medios de comunicación estos temas que yo no veo que se estén charlando, este, que se estén conversando como sociedad y que los medios de comunicación tenemos que ser ese puente, ese transmisor de eh, algunas, algunos aspectos que están sucediendo pero de los que no se habla, que tiene que ver con la salud mental de cada uno de nosotros en este tiempo de pandemia. Y te tomo la palabra, uh -huh. lo que hablamos anoche por teléfono, de eh, también convocar a algunos colegas tuyos de la capital para que nos informen de los, las conclusiones que están llegando de algunas investigaciones que están haciendo de cómo nos cambió la vida o nos está cambiando la vida esta pandemia en materia cultural, en materia este, familiar eh, en todo lo que, cómo vamos a quedar luego de la pandemia que algún día, ilusamente pienso que va a terminar pero bueno, ve, veremos no ¿Cómo, cómo nos va a cambiar la vida, suponete Vamos a tener un día como el de Israel, en el que caminan tranquilamente por las calles sin tapaboca, y pero después, está bien, lleguemos a eso, pero ¿nos cambió en algo la pandemia? Bueno, todo este tipo de cosas está bueno para conversarlas desde el punto de vista académico, profesional, uh -huh. universitario, psicológico. Te agradezco mucho este primer contacto. Yo te, te, te paso un, una cuestioncita simple también. Este, también en Salto, por ejemplo, el año pasado, digo el CAPA es una de las prácticas que tiene la facultad, pero la Facultad de Psicología en Salto trabajó acompañando CAIF, centros educativos, este, estimulación cognitiva, que la estimulación cognitiva a veces era como el link que tenía gente mayor con el mundo, ¿no? con adultos mayores con gurises con discapacidad, este eh, con organizaciones sociales populares de, de, de barrios este que no son el centro en, en Salto. Eh, eh, y este año sigue también, se agrega además un, un proyecto de prevención de suicidio y los intentos de autoeliminación, que no es poca cosa, no es un tema importante. Así que bueno, sí, se puede hacer una agenda mixta entre Montevideo, Salto y tal, y, y eso. Muy bien. Bueno. Te agradezco Perdón. mucho, te mando un abrazo y bueno, te libero para que sigas con tus tareas múltiples que tienes desde el Zoom. Sí, sí, la vida en Zoom. Nos vemos. Bueno, un abrazo. Gracias, Diego. Muy bien, un abrazo. Era para Parebanú Freitas, psicólogo, docente eh, de la Universidad de la República la Facultad de Psicología de aquí de Salto, que nos estaba, eh, ta, nos estaba metiendo en un tema de lo que no se habla, que tiene que ver primero con la atención para las personas trans, gays, lesbianas, que este París no lo dijo pero algunas de las patologías los derivan